Y la queda ahí, Beto Casella hizo una broma muy fuerte sobre Mirta Legrand. En televisión, asegura la sabiduría popular, todo está permitido porque la intención es su maratín, aunque la manera de convencer a los televidentes que no se despeguen de la pantalla ni cambien de canal a veces puede ser realmente extrema como demuestran los reality shows que someten a sus participantes a pruebas más y más duras, haciendo que incluso pongan en riesgo su vida por un minuto de fama. De hecho, y aunque suene extraño viniendo de un país tan conservador en otros aspectos, Japón se ha especializado en concursos donde hombres y mujeres deben superar desafíos que, realmente, de solo verlos en pantalla producen rechazo, por lo que resulta difícil entender cómo pudieron aceptar, en primer lugar, hacer algo así, y mucho menos, ante las cámaras, por ejemplo, colgar a miles de metros de altura con una seguridad mínima. En Argentina, afortunadamente, todavía no se han llegado a esos extremos pero… Muchas veces, para mantener cautivo al público es necesario lanzar frases picantes, que rápidamente se viralicen y generen un efecto cascada, de tal manera que al día siguiente todo el mundo hable del tema y eso redunde en lógico beneficio para el show, evitando la tan temida hora de recibir la orden de poner fin al ciclo con la pérdida consiguiente de trabajo. Beto Casella es un hombre muy exitoso que no necesita recurrir a esta clase de recursos porque cuenta con un grupo muy fiel de seguidores, sin embargo, en su programa Bendita, que se emite por Canal 9, se permitió hacer una broma que llamó mucho la atención porque quedó justamente en ese filo donde resulta difícil determinar si es humor negro o simplemente se trató de un chiste realmente bizarro que salió mal. El conductor, hablando de Mirta Legrand, dijo, la señora tiene que almorzar y cenar hasta su último suspiro, como dicen los actores, que tienen que morir arriba del escenario, ella tiene que estar un sábado a la noche, se pone la servilleta tapando la boca, dice, decime una cosa, nena y la queda ahí. La queda como corresponde. Yo se lo voy a preguntar cuando vaya. Apóstrofe signo de interrogación abierta ¿Vos te gustaría morir almorzando? ¿Por qué no puede morir un sábado a la noche? Hay que exorcizar a la muerte con estas cosas. Yo le voy a preguntar, Mirta. ¿A vos te gustaría morir en pantalla? Y sigue. Y sigue cayendo, y sale de cuadro. Manda un corte, manda un corte. Dios no lo permita. Vos preguntale a cualquier artista que te va a decir que quisiera morir en el escenario. Yo se lo voy a preguntar cuando vaya. ¿A vos te gustaría morir almorzando? Dentro de mucho tiempo, Ed, ¿por qué no puede morir un sábado a la noche? Con una elegancia ETT Costarot va a gritar apóstrofe signo de interrogación abierta ¿Dónde está mi amiga? Pero con un glamureto por ahí queda quietita, porque todas tienen fajas. Hay que exorcizar a la muerte con estas cosas. Yo le voy a preguntar a EdmirtaEt, Ed, ¿a vos te gustaría morir en pantalla? Lo que me molesta es que lo repetirían mucho los portales Ed.